España será país invitado de honor en la Feria del Libro de Bogotá, en la FILBO, en el año 2025. Estamos muy agradecidos desde el Ministerio de, de Cultura y desde el sector del libro en España, a la Cámara Colombiana del Libro, por hacernos el honor de esta, de esta invitación pues que, que aceptamos gustosamente porque es una oportunidad para nuestro sector y para, y para nuestro país. Esta decisión de esta participación en esta Feria del Libro de Bogotá se enmarca dentro de, de una estrategia de internacionalización del sector del libro que trabajamos en el grupo de, de trabajo de internacionalización y de mercado exterior dentro de la mesa del, del libro junto a los distintos agentes del, del ecosistema del libro. Queremos incrementar nuestra presencia de nuestra literatura, de nuestra uh, cultura y de, ese, y de esas relaciones y de esa intensificación de esas relaciones eh, bilaterales desde un sector eh, que compartimos muchísimas, eh, muchísimas eh, cuestiones. Eh, vamos a comenzar ya a trabajar aquí internamente con el sector del libro en España y en cuanto podamos con la Cámara del Libro y con las instituciones en, en Colombia. Creo que nos une, um, aparte de muchas cuestiones desde la creación y de la industria, un um, trabajo que he podido ver durante la pandemia en mis eh, relaciones bilaterales con las autoridades colombianas en relación con la lectura. Y creo que ahí una feria como la Filbo es fundamental y espero que podamos trabajar conjuntamente y que realmente sea una participación fructífera para todos. Muchas gracias.